Eh, la importancia que tiene justamente eh, y, y desde la lógica en el que el programa de educación memoria y derechos humanos este, intenta sumar a la perspectiva que podemos denominar perspectiva artiguista es justamente reincorporar una figura dentro de la lógica del, del panteón nacional que no es un, una figura más ¿no? eh, en el sentido de que en los últimos años ha reivindicado la, la figura de artigas eh, en función justamente de ¿no? sumarlo a, a, al, al trío que, que, con, que conforman San Martín, este, Bolívar y ahora Artigas eh, como una suerte de recuperación de un protagonista de la historia de, del litoral este, argentino eh, para darle alguna suerte digamos, de protagonismo. Bueno, eso es un, este, un error que nosotros intentamos justamente eh, revisar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego justamente... Eh, con la incorporación de Artigas, es la incorporación de un proyecto al que Artigas representa. O sea, eh, nosotros hablamos de que hay una historia sin Artigas y de lo que estamos diciendo es que hay un proyecto que la historia liberal no cuenta, que es el proyecto justamente que tenía la gauchería, la subjetividad gaucha y que Artigas encabezaba. Y era un proyecto de patria absolutamente en las antípodas del proyecto liberal e iluminista que fue el que finalmente triunfó y contó la historia. Eh, es algo absolutamente notable ver que desde el último pueblito de la Argentina al, a la ciudad de Buenos Aires, el 99% de los nombres de las calles y de los próceres son porteños. ¿no? Buenos Aires ganó la contienda entre eh, los ideales de patria federal y los ideales de patria Unitario. Artigas expresa justamente la primer gran construcción federal basada y fundamentada en esa experiencia de la gauchería, es decir, en ese sincretismo en el que suman y aportan eh, las ideas federales que en realidad son de los pueblos originarios. Básicamente, los, el concepto de quilombo, por ejemplo, que se usa digamos, denostadamente, quiere decir confederación. Los negros tenían criterios, los afro tenían criterios. Eh, de confederación de pueblo, los pueblos charrugas tenían criterio de confederación de pueblos y obviamente los guaraníes también. Con lo cual, ese federalismo eh, que Artigas propone para pensar, digamos, la patria grande no es un federalismo que haya tomado de Jefferson o del mundo este, norteamericano sino justamente eh, de la subjetividad gaucha eh, que vivía y, este, y de lo que se van a transformar después en las montoneras en las este, llanuras entre rianas y de la banda oriental. Ese proyecto logra consustanciarse en eh, Congreso del Oriente el 29 de junio de 1815. Nosotros los entrerrianos planteamos siempre esto porque a nosotros se nos cuenta que las carretas van todas a Tucumán, pero Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, un año antes de la independencia de 1816 habían declarado la independencia de la Liga de los Pueblos Libres con un proyecto de patria absolutamente igualitario. Dos imágenes son como muy claras. Si uno piensa quiénes estaban en el Congreso de Tucumán, estaban algunos curas y los señores que tenían, digamos, determinados dineros para poder estar ahí y si no había, digamos, fondo económico no se podía ser diputado. Quiénes estaban en el Congreso del Oriente, en Concepción del Uruguay, estaban los negros, los indios, los gauchos, también había cura, también había sendados y había mujeres representando. ¿Por qué? Porque justamente el proyecto de patria y de pueblo ...que tiene la gauchería y que expresa en ese Congreso del Oriente... ...es un proyecto absolutamente igualitario. Igualitario quiere decir que el Estado Mayor de Artigas... ...concretamente tenía gen generales varones y generales mujeres, por ejemplo... ¿no? ...algo que al espía inglés Robertson le llamaba muchísimo la atención. ¿Qué queremos decir entonces cuando hablamos de una historia sin Artigas? Y decimos puntualmente lo siguiente, que Artigas fue quitado de la historia... No por Artigas mismo, sino que al quitar Artigas de la historia, en realidad quitamos un proyecto de patria, una matriz de patria que está en las antípodas de la subjetividad burguesa que organiza, digamos, el Estado-Nación. Entonces, recuperar Artigas es recuperar esa otra matriz de patria. ...absolutamente igualitaria, absolutamente soberana... ...y que piensa justamente en la patria grande... ...como la posibilidad de tener un destino común... ...una defensa común del interés, en este caso nacional... ...y por otro lado, digamos, una proyección clara... ...respecto de cuáles son eh, los intereses este, que están en juego... ...y esos intereses están absolutamente asociados... ...a la defensa del territorio, del territorio este, comunal... ¿no? ...que tiene muy, muy propio eh, eh, de los charrugas... Entonces, recuperar la matriz artiguista, recuperar la matriz de la gauchería, en Entre Ríos lo hacemos, es importante para poder pensar en esta lógica del futuro, de poder pensar en qué concepto de patria nos va a unir o nos va a separar eh, en el tiempo y en el, en el futuro. Entonces, estudiar historia no es estudiar historiografía, sino que estudiar historia es darle la posibilidad a la memoria de reencontrarnos en el pasado con ese proyecto para poder construir un proyecto de patria común.